tarde 50 minutos 3.50 103.7 FM en el mes de mamá tenemos muchísimas promociones queremos apapacharla queremos complacerla queremos realmente que se sienta alegre en este su mes felicidades mamá 103.7 ellas no pecan el fin de Cristal. las 354 em... Amigos, quédense en su casa escuchando ay, toda la música de Oscar Bacano y su grupo jalado aquí, en Sonido Cristal. ¡Ay, ay, ay!